Bienvenidos a este tercer video donde estaremos viendo los primeros pasos en ODK. Recordarles que estamos en nuestro taller de recolección de datos en campo con tecnología libre. En este módulo vamos a abordar ya lo que es la herramienta de Open Data Kit y... Aquí vemos un esquema en el cual estaremos revisando la parte de ODK Build, el ODK Collect y cómo esto va a caer o esta información va a caer en nuestra Google Drive, en específico una hoja de Google Sheets. Y por último veremos un ejemplo en QGIS de cómo esta información la podemos visualizar en un sistema de información geográfica. Eh, ODK Build es una herramienta que nos permite la creación de formularios mediante una sencilla interfaz. Puede diseñarse en diferentes preguntas y posibles respuestas, así como añadir diferentes tipos de material audiovisual. En un formulario o encuesta realizaremos una serie de preguntas. Cada una de estas preguntas tendrá diferentes tipos de respuestas, es decir, una determinada pregunta y según como esté escrita, la persona que grabe las respuestas tendrá que hacerlo con un texto, con un número, con una fecha, una fotografía, un video, una nota de voz, etcétera Aquí nosotros tenemos un pequeño link en el cual nosotros vamos a poder eh, ingresar a esta parte del ODK Build. Antes de entrar a la herramienta, la cual está en la web, vamos a ver qué son las variables estadísticas. Esto no es un curso de estadística, pero vale la pena poderlo revisar para poder comprender mejor a la hora de construir nuestros formularios. Entonces, ¿qué son las variables estadísticas? Las variables estadísticas son características o cualidades de una persona, animal, un objeto o las cuales se puedan medir. Por ejemplo aquí la edad, la estatura, el peso, la altura de un edificio son variables estadísticas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se está viendo el color de pelo, el cual la respuesta pues es castaño, la estatura que tiene 1.8 metros y de peso tiene 61 kilogramos. Para poder comprender un poquito mejor estas variables, Vamos a ver cómo se clasifican. Esta es la clasificación a grandes rasgos de las variables estadísticas. Tenemos una variable. Esta variable se puede dividir en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son categóricas y a su vez se dividen en nominales y ordinales. Las nominales son para clasificar o tienen un contexto no, no necesariamente tienen un, un orden, sino son simplemente para poder clasificar. Por ejemplo, rojo, verde, amarillo, no necesariamente llevan un orden, simplemente son para clasificar. Y por otro lado, dentro de las variables cualitativas están las ordinales, las cuales sí llevan una jerarquización, ¿no? Llevan una jerarquización, por ejemplo, puede ser bueno, malo, regular... Lleva una jerarquía, una jerarquía, aunque es de tipo cualitativo. Por otra parte, están las cuantitativas o numéricas. Estas pueden ser discretas, en las cuales una variable discreta es para contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y las continuas son para medir. Para medir eh, cuánto pesa, cuánto mide. Eso es una variable continua. Este esquema es importante tenerlo antes de construir nuestras variables porque va a ser la información que nosotros vamos a querer ordenar. Esto, insisto, esa manera no es un curso de estadística, pero te permite tener una esquematización de cómo integrar tus variables para cuando recojas tu información te sea de una mejor manera o tengas mejor eh, interpretación de la información. Eh, esto es por parte de este tercer video. En el siguiente ya estaremos abordando en sí la herramienta de ODK View. Muchas gracias por ver. Happy Mapping.